que ha sido convocada para hoy lunes 12 de septiembre del 2022, la misma que será presidida por el señor Teniente Coronel de Policía de Estado Mayor, Darwin Guevara Bermúdez, comandante del Distrito Quevedo su rogante, quien dará a conocer el presunto secuestro de un servidor policial. Adelante, Nicolás. Buenos días con todos los eh, señores de la prensa que nos acompañan el día de hoy, pues como ustedes conocen, soy el Teniente Coronel de Policía de Estado Mayor, Darwin Guevara Bermúdez. Jefe del Distrito Quevedo Subrogante. En la, mañana del día de, en la mañana de hoy se les ha invitado a ustedes para hacerles de conocer la versión oficial de los hechos que sucedieron y que muchos de medios digitales de la, de la provincia y del, del cantón estaban eh, titulando como el secuestro de un policía. Bueno, y efectivamente eso es lo que sucedió el día de ayer en, el, en la vía La Maná-Valencia en la vía La Maná-Valencia, y lo hago énfasis porque este hecho no se suscitó en el, en, el, en el distrito Quevedo, sino en el sector de Chipe, perteneciente al cantón La Maná, en donde el servidor policial se encontraba eh, haciendo uso de su franco vestido de civil, hay que aclarar esa situación que el señor estaba vestido de civil, él viajaba a bordo de su camioneta, una camioneta marca Chevrolet, cabina sencilla, el mismo que había sido interceptado por dos vehículos, un vehículo tipo jeep color blanco y un vehículo automóvil, los cuales eh, con armas de fuego pues hacen detener su marcha, esto aproximadamente a las 5 de la mañana y le hacen bajar de su vehículo y se lo, eh, se lo hace embarcar eh, mediante amenazas y pidiéndole que colabore, caso contrario pues obviamente eh, podían hacerle daño a su integridad y él se sube a ese vehículo jeep blanco y él eh, es amañatado pues y se lo llevan con rumbo desconocido. En estas circunstancias, estos delincuentes habrían llegado hasta el sector del, hasta el sector del circuito La Merced, eh, más o menos por el motel por el motel Pasión, por este sector habían tenido en una, en una vivienda, esa vivienda ha estado en construcción, esa vivienda no está habitada. En ese punto eh, han mantenido al servidor policial bajo por el lazo aproximadamente de unas dos horas, momentos en los que el servidor policial, eh, aprovechando un descuido de sus captores ¿sí? él, eh, y empujando a uno de ellos, logra escapar de ese sitio. Entonces, el servidor policial, al, al no saber en dónde se encontraba, pues pide colaboración a la ciudadanía y pide que sea trasladada a su UPC. En estas circunstancias, él llega al UPC del Divino Niño, en donde da aviso a Policía Nacional… Nuestro personal policial inmediatamente se activa y realiza el operativo respectivo logrando la aprehensión del vehículo jeep que sería el presunto participante en el asalto y robo de la camioneta del servidor policial. Esta camión, este vehículo jeep eh, presenta una denuncia que había sido robado en el cantón Valencia, por lo cual se presumiría que en este vehículo estarían actuando los antisociales para cometer este tipo de delitos. Obviamente esta persona es una víctima de la delincuencia. Hay que recalcar que el servidor policial se encontraba vestido de civil, haciendo uso de su franco. Se encontraba dirigiéndose hasta su domicilio, ubicado en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, Y fue víctima de la delincuencia en el sector de La Maná y el operativo pues, se lo realizó acá. Hay que indicar también que se encontró en poder de, dentro de este vehículo pues, una arma de fuego no letal, tipo traumática, la que fue ya ingresada a los a las del Centro de Acopio de inicio de Evidencias de la Policía Judicial del Cantón Quevedo. Esto en cuanto al, al secuestro del servidor policial. De igual forma, eh, debo indicar a los medios de comunicación pues eh, que el día viernes existió una alerta eh, a través de las eh, redes sociales, sobre todo de WhatsApp, donde se indicaba y se informaba que había un procedimiento sí en donde… Efectivamente, miembros policiales habían procedido a parar la marcha de un cuadrón que estaba siendo conducido por un ciudadano, el cual, se portaba, el, el cual portaba una presunta arma de fuego. Al trasladarlo al UVC, los servidores policiales realizan la verificación de esta arma de fuego tratándose de un juguete, un arma de fuego de similares características a las reales, por los cuales, como ustedes conocen, esto al no constituirse un delito y al no haber una persona perjudicada como víctima de asalto y robo de parte de esta persona, pues no se realizó la detención de esta persona. Esto como aclaración a todos los miembros de la prensa, si de pronto tienen alguna pregunta para poder solventar sus inquietudes. ¿Qué se conoce, coronel, de las no muertes que hubo? La sí, efectivamente, el día viernes, en horas de la noche, eh, un vehículo, eh, aparentemente, según ma moradores, manifestaron, es un vehículo marca Mazda, Mazda modelo CX5 el que habían llegado eh, sujetos fuertemente armados, atentando contra la vida de estas dos personas. Lamentablemente, eh, dos de ellos fallecieron en el Hospital Sagrado Corazón, llegaron en primera instancia heridos, pero debido a la gravedad de las heridas, los dos fallecieron ya en el interior del hospital en emergencia. Se desconoce la motivación por la cual estas personas hayan eh, tenido, eh, hayan atentado contra la vida de estas dos personas, lo que sí les puede indicar que uno de los fallecidos Tenía eh, cuatro detenciones anteriores, sí. esta persona había sido ya detenida en varios años por diferentes delitos. Entonces, eh, como ustedes conocen, son hechos que se vienen dando acá en el distrito Quevedo y que la DINACED obviamente está trabajando para, eh, primero, ubicar la motivación de por qué fueron victimados y obviamente eh, la, la identidad de los presuntos sicarios que atentaron contra la vida de estas personas. Sí, efectivamente, en la madrugada del día viernes eh, se dio esta novedad, eh, aparentemente es un vehículo marca Jack que fue incendiado en el medio del anillo vial. Eh, no, se ha registrado, se ha revisado se, a través del ECO y las denuncias, no existe una um, denuncia que esté reportado como robado ese vehículo, pero presumimos. Que haya sido víctima de, del robo y de pronto este vehículo eh, lo tenían guardado y pues y los delincuentes en virtud, eh, presumo yo, que no fue no fue ejecutado el cobro y por eso es que quemaron a los delincuentes esto. Hasta el momento eh, se desconoce pues totalmente, el vehículo está acá y al interior del UVC, hay que contactarse con la persona interesada porque no consta ninguna denuncia ni tampoco un parte policial para indicar que ese vehículo sea robado, pero se presumiría de qué ese sería el, el tema. De pronto el dueño del vehículo no lo denunció con la intención de recuperar ese vehículo. Coronel, en anteriormente la policía había solicitado a la gobernación de los ríos eh, la ayuda para, para otorgar lo que es la iluminación en la lluvia. ¿Esto se ha llegado a concretar? ¿Qué ha pasado? Precisamente el día martes de la semana pasada tuvimos la visita del señor ministro del Interior. Se ha topado este tema con la señora gobernadora. Sí, efectivamente, estos, estos, eh, es un tema de compra pública que ya el Cenel lo está haciendo, esperemos que lo más pronto posible ya se puedan iniciar los trabajos, se nos ha ratificado el compromiso del Cenel para poder iluminar el anillo vial, y obviamente esto tiene un tema de que se demora pues, la compra pública eh, para que la persona que va a realizar este trabajo, la empresa que vaya a ser adjudicada, pues eso, eh, eh, hay un, tiempo, un cierto tiempo prudencial. Esperemos que ya antes de que termine el año ya iniciemos con el tramo para poder iluminar el anillo vial. El, el, el tema de la seguridad, pues esto nos va a aumentar la percepción. Al estar el anillo vial iluminado, pues obviamente ya hay más confianza para que los conductores puedan transitar por esta vía. Esto es una, una táctica situacional ambiental, dándole un, un… al estar iluminado, pues se va a generar esto, una percepción de seguridad para todas las personas que usamos el anillo vial. Y yo digo usamos porque nosotros también transitamos por esta vía. Bueno, estamos al momento eh, realizando el tema, vamos a activar un escuadrón de carreteras, tenemos cuatro motocicletas de Kawasaki que están siendo al momento re reparadas en la mecánica de motocicletas que nos está dando el servicio y estamos por inaugurar ya lo que es el, el un escuadrón de carreteras para que haya presencia policial permanente en el anillo vial y disminuir los índices delincuenciales que ahí se cometen. De esta manera va a ser la estrategia. Bueno, cada institución, tiene su, cada institución tiene su parte, ¿no? Entonces, nosotros como Policía Nacional estamos realizando lo que es el tema de seguridad. El tema del Meto, pues le corresponderá al Meto. Lo del CENEL, eso sí estamos nosotros pendientes por el tema de que estamos haciéndole un seguimiento a las luminarias del anillo vial. Esperemos que lo más pronto posible tengamos ya iluminado este este este lapso, ¿no?, este, este pedazo de 22 kilómetros y de esto mejoraríamos bastantísimo en el tema de seguridad. Se operativos. Estamos realizando los operativos en el anillo vial, estamos realizando, tenemos un dispositivo desplegado en horas de la madrugada que estamos realizando y como le digo con el tema del escuadrón de carreteras, con estas motocicletas Kawasaki apenas estén ya operativas, les llamaremos a ustedes para hacer una rueda de prensa y que la ciudadanía conozca para tranquilidad de todas las personas que utilizamos el anillo vial. Estamos realizando, estamos trabajando ya, tenemos la mecánica habilitada, estamos trabajando en este tema de reparar la mayor cantidad de unidades para ponerlos al servicio de la ciudadanía del distrito Quevedo-Mocache. Listo, muchas gracias. A ver, señor. A ver, señores.